Muy, muy, muy buenas noches, mis queridos amigos. Estamos comenzando esta semana una nueva serie que vamos a tratar durante todos los días aquí en nuestro programa Visión de Futuro. Es un gusto poder estar con ustedes. Todavía seguimos aquí en una oficina alternativa. Por eso tenemos una luz un poco no muy este, apta para nuestro programa, pero estamos saliendo todos los días, como siempre, a las siete de la noche, como todos los días. A través de Facebook Live, Live tú nos puedes ver. Todos los días a las siete en punto y también en nuestro canal Boris Darmon, canal en YouTube. Síguenos, suscríbete para que puedas recibir nuestras notificaciones cuando publicamos nuestras conferencias. Esta noche, eh, como el día de ayer, seguimos hablando acerca de Jesucristo y por supuesto con el objetivo de darle sentido a nuestra vida. Porque nuestra vida sin Jesucristo no tiene propósito, sin duda. Para muchos de nosotros que conocemos esta verdad es lo que realmente necesitamos. Yo quiero pedirte esto, que tú puedas, si ves que este programa ayuda a alguna persona a mejorar su vida, a tener sentido, a tener esperanza, te ruego que tú lo compartas desde nuestro programa en el canal de Boris Darman, canal en YouTube. Hoy vamos a hablar qué significa ser un discípulo de Cristo. Cada día vamos a desarrollar un punto respecto a cómo ser un discípulo de Cristo, pero hoy vamos a hablar acerca de qué es ser un discípulo de Cristo. Ustedes conocen un poco la historia de Jesucristo, cómo él fue anunciado en la antigüedad a través del sacrificio y luego también anunciado que nacería de una virgen en Belén y por supuesto nosotros conocemos la historia del nacimiento de Jesús, la anunciación de los ángeles a los pastores y por supuesto también a todos aquellos que formaban parte del estudio de la Biblia, del estudio de las profecías como los reyes magos e incluso otros humildes que recibieron el mensaje de que Jesús había nacido. Conocí de la historia que Jesús fue al templo a los 12 años y conocía tanto de la escritura que realmente el, la gente se admiraba de su sabiduría. Incluso discutía con sabios, con doctores de la ley en el templo acerca de las escrituras conocía los profetas, conocía la Torá, y por supuesto era un jovencito con una capacidad realmente increíble. Allí sucede un hecho interesante que marca la vida de Jesucristo, cuando sus padres lo pierden en el templo con tanta gente en las fiestas de los judíos, que cuando lo encuentran ellos, de alguna manera como que le llaman un poco la atención y le dicen, ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no estuviste a nuestro lado? Y él con mucha cortesía le dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. En eso estoy, estoy caminando, estoy cumpliendo mi propósito. Y aquí hay un ejemplo impresionante en la vida de Jesús que nos ayuda a comprender cómo nosotros debemos ser. Si él, bajo la condición de hijo de Dios, venía a cumplir un objetivo en su vida, su propósito en la vida, y eso se lo recordó a sus padres, Así también nosotros deberíamos no perder nuestra visión respecto a nuestro propósito en la vida. Y si alguien alguna vez nos pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? Nosotros tenemos que saber qué responder. Jesús respondió correctamente. Y sus padres, por supuesto, lo reconocieron porque ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Pasaron los años, se educó en la casa de su padre con su madre y por supuesto su madre seguramente con la vida del Espíritu de Dios, le enseñó los caminos de Dios y él siempre estuvo con, en contacto con su padre porque él venía a cumplir una misión. El primer asunto que Jesús desarrolló como hombre en la tierra es que él no solamente reconocía su propósito en la vida, sino que creía en aquel que le había dicho qué es lo que él tenía que hacer cuando viniera a esta tierra. Él venía con un propósito salvífico. Él venía para ser el Cordero Pascual. Él venía para morir por la causa del hombre, para que el hombre pudiera ser salvado. Por tanto, él era un real discípulo de su padre. Él venía a cumplir la función de ser el hijo de Dios que cumple su propósito de salvar a la raza humana caída. Entonces, una vez más ya entendiendo él su función eh, adulto a la edad que debía, salió de casa y fue a buscar gente que lo siguiera, a quienes él podría formar como sus seguidores. Y la historia bíblica dice bien claramente que llegó hasta cerca a donde estaban los hombres más rudos, los hombres más eh, ineptos, quizás analfabetos, que no habían pasado ni por la escuela que desde niños habían estado cerca al mar de Galilea con sus padres y aprendieron el oficio que los ayudaría a vivir por el tiempo que la vida les iba a dar de su existencia. ¿Qué propósito tenían? Pescar, vender, comer, mantener su familia. No había ninguna promesa cumplida, no había el cumplimiento de toda la profecía que tantos años habían estudiado escuchado de padres a hijos a, y, y por generaciones no habían recibido la promesa del Hijo de Dios cumplido en su tiempo. Y por tanto estaban realmente sin esperanza, sin propósito. No encontraban en Israel una oportunidad para poder vivir una vida diferente porque Israel estaba dominado. Eran casi esclavos, no tenían libertades, estaban dominados por los poderes de su tiempo. Y alguien aparece cerca de a donde estaban sus redes, sus barcos y le dice ven sígueme y le llama por su nombre y cuando le da su nombre definitivamente lo que hace el hombre que escucha su nombre es sorprenderse pero no solamente le dice su nombre sino le dice ven sígueme y te voy a hacer pescador porque él era pescador y sabía qué cosa es ser un pescador te voy a hacer pescador pero de hombres y ese es el propósito de Dios en nuestra vida nos dice que nosotros tenemos que hacer algo y ese propósito debemos creerle. Si nosotros no creemos, no podemos ser discípulos. Un verdadero discípulo de Dios tiene que creer. Y un discípulo de Dios cree primero para poder elegir seguir a su maestro o a quien le va a instruir. Nosotros los que alguna vez hemos trabajado como líderes, que hemos dirigido grupos, que hemos orientado jóvenes, o los que desarrollamos las habilidades que hoy se habla muchísimo, los coaches o mentores. Generalmente cuando hablamos con una persona, lo que queremos que la persona, lo primero que haga es que nos crea. Es posible que no tenga mucho conocimiento de lo que queremos hacer o lo que queremos lograr con ellos, pero ellos tienen que aprender a creer. Un buen discípulo, si quiere ser discípulo, tiene que creer, a veces hasta con poca información. ¿Qué conocía a Simón, hijo de Jonás, el pescador, su hermano Juan? ¿Qué conocían de Jesús? Nada. Pero la confianza que manifestaba en su mirada, las palabras amables que manifestaba cuando les dirigió la palabra a ellos, parecía que en sus corazones ardía una esperanza diferente fueron de alguna manera influenciados por ese llamado de ven, sígueme, pescador, que no tienes esperanza, que no tienes ni siquiera orientación de lo que vas a hacer en tu vida. Ven, yo te voy a convertir en la habilidad que tú tienes en pescador, pero de hombres. Y así fue a buscar a cada uno de los que iban a seguirle. Y cada uno de ellos, especialmente había entre ellos un incrédulo, Tomás, que también fue, recibió el llamado de Cristo y salió y lo siguió. Había otro hombre que tenía compromisos familiares, compromisos con el gobierno y tenía rango, Levi Mateo. Le dijo, ven, Levi, sígueme. Si tú quieres realmente... Conocer tu propósito de vida. Quieres tener sentido en tu existencia. Tienes que aprender a creer. Si tú no crees, hay un problema. Hay un paradigma que no te permite descubrir qué es lo que hay después de eso. Si el joven rico hubiera creído en Jesús cuando Jesús le dijo, ve, reparte tus bienes y ven, dale a los pobres y ven y sígueme. Él habría descubierto lo que Jesús tenía para él. Era tanto lo que Jesús tenía en enseñanzas, en propósito, en planes. No solamente planes para esta tierra, como dijimos la semana pasada, sino planes futuros de la eternidad, que para poder conocerlos había que ser discípulo, pero para ser discípulo hay que creer. Tienes que creer en alguien, tienes que creer en algo. Si tú no crees, no puedes ser un discípulo de nadie. Lo, el creer te permite abrir tu mente a la oportunidad del conocimiento, al descubrimiento del plan, cualquiera que éste sea. Lastimosamente muchas personas para poder creer quieren información, información convenida. Ser pescador... De peces a ser pescador de hombres qué beneficio le traía a este querido pescadorcito llamado Pedro hijo de Jonás que tenía ese pescador de hombres para poder interesarle a él o darle cierta conveniencia para decir yo quiero ser discípulo ahí hay algo que ganar ahí hay algo que tengo que tener el creer es una convicción, es un valor que nace en el corazón de las personas que tienen libertad, que tienen libre albedrío para analizar, evaluar, reflexionar y tomar decisiones. Tú no puedes decir que puedes ser un buen discípulo de alguien si tú no sabes valorar desde tu corazón la capacidad de creer. Como te dije, el creer te abre puertas. Pero, ¿por qué somos nosotros generalmente personas incrédulas? Porque hemos aprendido mal. Porque hemos negado la realidad de la vida que nos hemos, por años, por circunstancias, ya nos hemos dado cuenta que está allí, que existen, que la realidad está presente y que nosotros simplemente no queremos reconocer. Y ahí está nuestro gran problema. No creo. No quiero. Esto no puede ser. Es posible que los debe nos han llevado a pensar o los debería nos han llevado a pensar de que somos personas que tenemos que desconfiar de todo. Yo una vez le pregunté a un mentor mío cuando vivía en los Estados Unidos, le dije yo todo lo que me ha pasado. Ha habido muchas trabas, problemas, gente que me falló. ¿Debo comenzar a vivir una vida sin creer en alguien? Y él me dijo el único que pierde cuando tú dejas de creer, es tu persona. Eres tú. Porque cierras la oportunidad que se te presenta en la vida. Cierras las oportunidades que otros pueden, o puertas que pueden abrirse, sin que tú siquiera puedas intervenir. La vida te va a dar puertas, y quizás algunas cerradas. Pero si tú crees que tocando esa puerta se va a abrir, la puerta puede, podría abrirse. O de repente se queda cerrada, no pierdes nada. Yo mencionaba a algunos jóvenes que muchos de ellos pueden comenzar a, a desarrollar proyectos de, de éxito en sus vidas si ellos creyeran en la capacidad de hacer cosas nuevas que sean realmente diferentes, quizás, o parecidas, mejorando aquellas cosas que ya existen o transformándolas para ser exitosos pero muchos no creen que se puede alcanzar el éxito muchos no creen que se puede romper paradigmas del pasado muchos no creen porque supuestamente otros ya fallaron ya caminaron y a ellos no les, a ellos les fue mal por tanto a mí también me va mal para poder tener éxito en la vida tienes que aprender a creer no puedes partir de la desconfianza no puedes pensar que todo el mundo es persona mala no puedes pensar que todos, incluso los malos, no tengan quizás una oportunidad para que tú puedas ver lo que no hay que hacer para alcanzar el éxito. Más aún en la vida cristiana. Tú necesitas creer. El otro día escuchaba al señor eh, predicador, el señor eh, Bullón, decir que él cree que hay cielo, hay tierra nueva, porque es más ventajoso creer que no creer. Y él explicó a una periodista, supongamos que tú eres atea, le dijo ella, y tú no crees. Muy bien, el día que tú llegas a morir, bueno, no hay cielo, no hay nada, por supuesto, no has perdido nada. Pero supongamos que sí hay, y tú no creías, perdiste todo. En cambio, si yo creo que hay, y después no hay, pues ni modo. Pero si creo que hay y existe, he ganado todo. La confianza se eh, establece en el creer. Si tú no crees, no puedes dar el punto de partida para comenzar a tener una vida diferente y ser un buen discípulo de Cristo si tú no crees en él. Si tú lees la escritura de Génesis Apocalipsis, si tú lees la historia de Israel, de este pueblo maravilloso. Si tú lees la historia del mundo cristiano hoy en día, te vas a dar cuenta que Jesucristo es el centro de la vida, de la humanidad. Es el que le da sentido a las cosas. Por eso, creer en Él te va a ayudar durante esta semana a ser un discípulo de Él, a seguirlo. Y cuando lo sigas, cuando en algún momento sientas en tu vida que las cosas no caminan bien, pero estás con él, cuando veas que otros te fallan, cuando veas que las cosas no te van bien como quisieras, y parece que las cosas van tenebrosamente, en oscuridad, y vas caminando en situaciones un poco de peligro, escucharás la voz de Jesucristo decir, yo estoy contigo, yo no te abandono. Yo voy a tu lado. ¿Por qué? Porque tú creíste en mí. Porque tú decidiste creer y ser su discípulo. ¿Cómo somos discípulos de Cristo? Lo vamos a ver el día de mañana. Y por eso es importante que tú sigas esta serie de cómo nosotros podemos ser discípulos de Cristo. Haciendo que, siendo que, entendiendo que, mañana a las 7 en punto, Vamos a continuar esta serie de temas. Lo que sí te pido esta noche es que si tú quieres ser discípulo de Cristo, primero tienes que creer en Él. Vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje que tú nos das, que también recibo yo, porque yo quiero creer, yo quiero vivir una experiencia nueva con Jesucristo. Y quiero dar a conocer a otros que este Jesucristo realmente vale la pena creer en Él, porque siendo discípulo de él, la vida tiene otro sentido. Ayúdanos a comprender este mensaje esta noche, y ayúdanos también a todos los que estamos de alguna manera alejados del conocimiento de Cristo, que nos ayudemos mutuamente para que podamos crecer en nuestra creencia, en el único que puede darnos sentido a nuestra vida aquí. Bendícenos, te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Como siempre, un honor para mí poder compartir este mensaje cada noche a través de nuestro programa Boris Darmon Canal y también en Facebook Live en vivo. Esperamos que te, te hayamos ayudado en algo y si necesitas compartirlo con otra persona, por favor hazlo o suscríbete y suscríbele también a esa persona para que pueda recibir los mensajes que damos cada noche. Después de las 7:20 y 20, subimos nuestro programa a Boris Darmon Canal en YouTube. Esperamos verte el día de mañana, un amigo de siempre, como siempre, todas las noches. Boris Darman, chao, chao.